Bienvenidos a un nuevo video. Aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna contra Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 15 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y bueno, el partido se llevará a cabo este domingo 25 de octubre, en punto de las 7 de la noche con 6 minutos en el Estadio Corona, y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión. En esta ocasión solamente será por Fox Sports. Pero si tú quieres ver el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja. Ahí podrás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 Si te gustó y te sirvió, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Y bueno, a continuación te dejo una previa del partido. Y es que el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada marcha en la novena posición de la tabla general con 19 puntos y con una racha de 4 partidos sin perder en el certamen. Con el objetivo de escalar posiciones, Santos quiere hacer valer su condición de local en esta oportunidad y quedarse con los 3 puntos en el duelo que sale como favorito ante el Atlético San Luis. Por su parte, Atlético San Luis viene de imponerse 2 a 1 ante Querétaro. En en lo que fue apenas su tercera victoria de la campaña, donde también han obtenido dos igualadas y nueve derrotas, a pesar de que están al fondo de la tabla, y por lo tanto serían del grupo del 13-18 que quedarían eliminados de su fase regular. Aún tienen posibilidades matemáticas de luchar por acceder al repechaje, por lo que deben intentarlo. En poco tiempo de historia, Santos Laguna y Atlético San Luis registran un triunfo por bando y dos empates, con cuatro goles anotados por los laguneros y tres por parte de la escuadra potosina. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién será el vencedor del duelo de la jornada 15 en el guardián en 2020, déjame tu opinión en la caja de comentarios.